No, no, sí, no, eso, no, no, porque es que esto lo voy a montar, es la vivencia que hemos pasado. Eso no importa que lo graben, yo, yo no tengo miedo, yo soy militar, yo soy militar, eso no tiene nada que ver. Ajá, hable, hable. ¿Qué pasa con esto, no? Ok, mañana hay una convocatoria, va a salir el pueblo a la calle. ¿Y por qué, por, por qué no salen los grandes sí. políticos también? ¿Por, ¿Por, ¿Por, no qué? No, ¿Por qué no salen los grandes ellos, políticos? Que ellos convocaron, que sepa, señores, van no que Pero no sale, señor. ¿Usted cree que Capriles se va a venir a, no a meter no su bururo de eso? Lo que decían que Capriles, met... no es mentira. Yo no estoy con el gobierno en verdad, sinceramente, esto que esto que están haciendo ahorita, lo que están haciendo ahorita, esto lo que está haciendo Maduro, eso no es, que, que no que los, los precios la cuestión eso es vandalismo. Eso porque como cómo posic... los empresarios ah, no. dejar gente en el paro. O sea, porque está bien, vamos vamos a hablar con los empresarios, vamos a bajar los precios, vamos a bajar los precios, sí, claro. pero entonces incitar a la gente a que se metan a robar. Eso es, demasiado. Eso es incitación, chicos. Ah, no. no, ¿me porque sí, cambiar bueno. y Ahora, vamos a ir a la plaza a, a decir que somos mayoría, lo que queremos una Venezuela digna para todos, ¿me entiendes? o sea, lo estamos haciendo de una manera muy ahí va a estar el detalle bueno, o sea, ¿por qué? ¿qué piensa usted de eso? Claro, pues, aquí, ¿a quién van a poner? no, no, no, perdón, no estamos a, con eso no vamos a sacar a nadie Ay, lo que hay que, es que si queremos de demostrar de y, manera y manera. darle un parado en la calle, ¿ok? que, que, que Maduro sienta que la Está bueno, eso sí, exacto, sí, es verdad. entiendes? Sí, eso es que sí, sí, si Maduro es sienta, la, claro, la gente, claro. el pueblo está molesto. Claro, claro. Porque yo estoy molesta. Yo estoy molesta no solamente ustedes, pasando. no solamente ustedes, no, todo todos claro. Que no hay una no. pipa que y te vayas molesto. a las 4 de la mañana a hacer la cola y que no se te olviden las velas. Yo digo como dice el guajerito, ¿no? Anteriormente usted sale con una cadena de oro, lo mataban por una cadena de oro. Ahora no, ahora sale con tres, cuatro cadenas de oro y ahora es un coño. Pero váyase para el centro con dos paquetes de para aquí, el pez porque para que ustedes vean que lo matan para el coño. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Aquí. Yo me voy a quedar, sí. por ejemplo, la parada de, de circulación. La no. parada, ah, ok. Señor, nosotros nos quedamos frente a, a ese centro comercial, ¿cómo se llama? ¿Namás? ¿De verdad usted votó por. por ah, yo sí, sí, yo por bueno. Maduro, yo voté por Maduro, ¿sí? claro. Sí. Bueno, claro. sí, sí, sí, okay, no pero eso no tiene nada que ver. No, Tenemos no, que no, pelear. No, no, no, Claro, claro, es que es así, es verdad. El